tenía que ser Toledo. Y él tenía muy exactamente marcadas las calles y los recodos, lo tenía perfectamente dibujado en su mente. ¿eh? Para él Toledo es un cuadro. Entonces es un museo y luce su cuadro, ¿Comprendes? Es un, un, una, una pregunta a la que creo que él no podría contestarte porque hay muchas cosas de estas que, que le hacíamos preguntas y que él no sabía contestar. Ah, no sé, a mí se me ocurrió que sería muy bonito poner Toledo. Él adoraba Toledo y entonces, lógicamente, iba a lucir las calles de Toledo, pero no el conjunto en el argumento porque después sí tenemos calles, tenemos la catedral, tenemos el paseo, pero el conjunto, lo que era el casco urbano con ese río y con todo, tenía que ser en, en aquel fotograma desde arriba, comprendes, que hiciéramos el, el fondo de títulos. los campanarios de Toledo. Claro, claro. No, no, no, no, no. Esos son originales. Vamos, originales el sonido. Después las acoplé yo en su momento. las campanas a la inversa y dije yo y el mar y dijo bueno y entonces lo escuchamos era una buena mezcla y se quedó. Él me dijo, haga una selección de planos para jugar con el badajo de la campana de, de Fernando y con el enfermo y con todo esto. Yo lo saqué, le di un orden, pero no, no un orden que correspondiera a nada. Y entonces él lo vio y dijo, me parece bien, pero él en ningún momento ni existe en el guión, eso no existe. Existe simplemente que efectivamente él tiene un delirio, que él tiene no sé qué y que él se muere, pero lógicamente ese montaje, es toda la selección de esos planos y ese montaje es personalmente hecho por mí. Hay un, una anécdota, y es que el coproductor italiano, cuando se iba a rodar el plano del desnudo de ella, sin pierna, en el balcón de Tristana, entonces aquel hombre habló con el coproductor español, con Víctor Zapata, y le dijo, Víctor, convence a don Luis para que me haga un plano de ella sin pierna. Entonces, eh, Víctor Zapata, que le respetaba profundamente a don Luis, le dijo yo no se lo digo. Ahora te voy a decir una cosa, tú díselo a Pedro, a ver si él se atreve a decírselo a Buñuel. Y me lo dijo a mí. Y me dijo, Pedro, ¿por qué no le dices a don Luis que ruede el plano? Y le dije, ah, sí, sí, sí, muy bien, yo se lo digo. Y le dije, don Luis, me acaba de decir el coproductor italiano que a él le encantaría, para la versión italiana, si usted no lo quiere, en vez de un plano de cintura, el plano entero de Catherine sin pierna. Y le dijo, dígale usted varias cosas. Una, yo no sé hacer pornografía. Dos, da la casualidad de que si quiere rodar el plano como coproductor lo puede rodar pero tiene que esperar a que yo haya salido del set. Tres, se expone a que indiscutiblemente después yo lo denuncie y ahora que haga él lo que quiera. Entonces yo le dije, no se pone el no se rueda el plano. Bueno, pasó el tiempo, la película se montó y cuando este hombre vio la película dijo, coño, es más erótico el plano que tú has montado que si hubiéramos visto a Catherine desnuda porque además es cierto, pues claro, lo que no espera nadie es que Catherine de pronto se abra el vestido, vamos, la bata, y muestre el pecho al, al sordo mudo Entonces, eh, hay muchas cositas de esas que quedan por ahí todavía un poco sueltas, pero que bueno, yo las tengo muy guardadas. Efectivamente, él eh, no ponía música en sus películas, es muy divertido, porque yo, bueno, de, en mis continuas peleas con él, una de mis críticas es, ¿y por qué no pone usted música de fondo en sus películas? Mire usted, yo solamente puse música de fondo en las películas que eran de encargo. Quiere decirse que en México el productor le exigía... ...que las películas tenían que llevar música... ...y las películas mexicanas de él... ...llevan música... ...entonces un día volvíamos de comer... ...íbamos paseando... ...por el Boulevard Raspel... ...y de pronto vimos... ...a una pareja besándose... ...en un banco... ...bueno, para mí en aquella época... ...era un tanto escandaloso... ...para los franceses no... ...y entonces me dijo... ...¿oye usted los violines?... ...y le dije... ¿Qué? Se están besando. O sea, te dejaba chafado todas las veces. Y es que era así, claro. y Entonces, ¿qué ocurre? Que dices, Tristana tiene música y Viridiana tiene música, pero tiene música real. Se ve el elemento que produce esa música. Es un tocadiscos, comprendes? O sea, claro, perfectamente. O sea, todo, todo, todo. O sea, que él lo que daba era realismo auténtico. Y entonces no le interesaba para nada unos violines que acompañaran a un diálogo. A él le interesaba el diálogo. Estando doblando Tristana, estaba María Luisa Rubio, que era la actriz que doblaba a Caterine. Terminaba el take y entonces don Luis decía: Por mi buena, ¿qué opine don Pedro? Y don Pedro decía: María Luisa, te ha quedado corta. Y decía: Pues se repite. O sea, para él buena. Ahora, la sincronía que era la mía, yo no lo veía con la sincronía que yo quería y se repetía otra vez a repetir. Y no pasaba nada. Y de la misma manera, es que yo por eso lo digo, es que lo de lo de Pepe Aguayo no se me olvidará nunca. Se estaba preparando un plano con una dolly que era un infierno de preparación. Y estaba yo en el plato y estaba hablando con él. Y en un momento viene Pepe y le dice... Don Luis, eh, que digo yo que le molestaría a usted que la doli y dice ya ya lo había pensado, don José, ya lo había pensado que esto iba a ser un problema. Mire, vamos a dividir el plano en cuatro y vamos a colocar la cámara y le dice a Guayo, no señor, no, no, no, no, le estoy hablando de dos centímetros a la izquierda las vías del Travelling. Ah, bueno, como usted diga, o sea, facilidades todas... ¿Comprendes? Para el que lo necesitaba, que al fin y al cabo iba todo en propio beneficio de él, claro, pero es que él era así. entonces No le interesaba que... Decían de usted en la revista, eso no le interesaba para nada. A él le interesaba que quiero que me repita usted el plano de, eh, no sé, de la niña saltando a la comba, ...porque es que no me ha gustado... ...y cómo lo quiere usted... ...pico más la cámara... ...y entonces lo hacía así... O sea, ...a mí me hace mucha gracia porque... ...ya la gente ha empezado a dejar... ...de decir que era un monstruo... ...ya la gente no habla de Buñuel... ...así... ...porque es que es muy divertido... ...él era muy simpático... ...porque si recordáis cada vez que se veía... ...cualquier cosa de él... ...él siempre estaba así... ...y así asentía así... ...y esto me ocurrió en Tristana, que es que vino un equipo italiano, como era una coproducción hispano-franco-italiana, vino un equipo de televisión a rodar unas cosas en el estudio donde estábamos. Y me dice, mañana sábado por la tarde, ya sé que no, usted no trabaja, pero si me hiciera el favor de venir y estar conmigo para que no esté yo solo con estos italianos. Y le dije, usted no se preocupe que yo vengo. Y estuve con él, claro, tengo una fotografía con él de ese día. Y entonces, eh, bueno, era una algarabía tremenda, y él todo el tiempo de un simpático. Y le digo, ¿es usted un cínico? ¿Por qué le dice a todo el mundo que usted no aguanta nada más que el diálogo de una persona, el sonido de una persona, si aquí con toda esta algarabía dice, ¿usted sabe cómo funciona el Fader? porque como él llevaba un aparato puesto en la oreja, en cuanto empezaba a subir, él bajaba el volumen y era muy simpático. Que en el mesón todos los días llegar a la 1 menos 10, porque se iba a hacer tarde y ya no nos iban a dar de comer a la 1 menos 10, Siempre en la misma mesa, en un rinconcito, y llegaba aquel camarero bastante fortachón y colorado, y decía buenos días, ¿qué van a tomar? Dice mis usted antes de pedir la comida, por favor traiga una jarra de vino y un plato de jamón, que es que mi amigo es un poco borracho. Todos los días, y ya digo, perdónale usted que es que es mexicano. Bueno, que dice que es mexicano, pero es de Calanda. O sea, es que eh, eh, con, con Buñuel era difícil la improvisación porque, como él decía, aparte de que él hacía los guiones, eran técnicos, el de Tristana no tanto, pero el de Viridiana llevó un orden desde el, el plano número uno. Entonces, lo que ocurre es que eh, hacía diariamente, por la noche cuando él terminaba su trabajo, él decía que tenía que hacer los deberes los deberes era hacer toda la planificación de lo que iba a rodar al día siguiente. Entonces, justamente cuando llegaba a las 8 de la mañana, ya estaba en el sitio donde había que colocar la cámara. Entonces, cámara aquí. Y entonces entra el Señor por esa puerta, dice buenos días, coge el jarro de agua, lo entrega y se marcha. Pues muy bien, ya teníamos el plano número uno. El plano número dos, pues el contraplano del Señor, que no sé qué... Y estaba todo, todo, todo, todo, estaba perfectamente calculado, porque él lo llevaba hecho. Por eso, precisamente, él hacía, cuando había problemas, como en el caso del día de la Dolly, él tenía otra planificación ya, porque si no cabe la Dolly por el decorado al pasar, entonces lo divido en tres planos y a cambio de plano lo hago. Pero me gustaría que fuera el movimiento de la cámara el que acompañara al personaje. O sea, todo lo llevaba perfectamente preparado de antemano. Cuando nosotros vimos la primera copia estándar en los laboratorios Photophil dijo, a mí lo que me gustaría es hacer una copia en blanco y negro. Ya te he contestado. O sea, que es que no quería para nada el color. Entonces, lógicamente, Tristana tiene un color muy suave, pero él hubiera hecho una copia en blanco y negro, porque para él tenía que ser blanco y negro. O sea, fíjate que, que, es, que es, es de esas cosas que dices, pues no, no dijo, no, no, no, no es que lo dijo claramente, estábamos todos en el laboratorio, y todo el mundo, pero si está preciosa, tal. Sí, sí, a mí me gustaría en blanco y negro. O sea, no, no, y es que además de ideas fijas, claro, después, fíjate si rodó en color, comprendes, y eh, bueno, le, yo creo que, que en Francia ya era otra cosa y ya no pudo, no negarse, sino que ya estaba un poco cansado. que Estábamos comiendo, estábamos doblando eh, Tristana y estábamos comiendo Enexa. Entonces, como siempre comíamos los dos solos y como comía Fernando Rey, Lola Gauss, todo el elenco, ¿comprendes? Entonces a él le pusieron en un comedor aparte y dijo, no he podido hacer una distinción. Y le dije, oiga, yo como con el equipo perfectamente. Y cuando él terminó de comer, vino a la mesa, me da en la espalda y me dice, don Pedro. Y me señala el reloj. Y yo miro el mío y digo, perdóneme, pero faltan diez minutos. Y dice, ese reloj que tiene usted no vale. Digo, ¿cómo que no vale? Y dice, no señor. Se quitó el reloj, este es el que vale. Y yo hice así y me le puse. Y otra vez, claro, me le quité y dije: No, no, no, no, no, Y se marchó. Y entonces me fui detrás de él, llegué a la sala y le dijo a don Luis: El reloj, dice: Yo tengo un paterfilis maravilloso. No, no, no, ese reloj es suyo. Y ya me fui a Fernando y le dije: Fernando, digo, mira, estoy hecho polvo, me acaba de regalar el Roles. Y, y, digo, y es que además no quiere que se lo devuelva. Tú es que eres tonto. Digo, ¿por qué? Dice, porque lleva 10 años para hacerte un regalo personal de los dos. ¿eh? Y no sabía qué regalarte. Y como sois igual de, de, de puntuales los dos puñeteros, por eso te ha regalado el reloj. O sea, esa es la razón por la que tengo el reloj. O sea, es que son esas cosas que dice, bueno, pues ahí... Todo el que rebuscado es todo, diez años buscando un regalo. Todo se acaba en esta vida. Yo, me parece. Hay, hay, ya, hay una cosa que es muy curiosa. Yo tengo un, un, una puñetera, no sé por qué, manía de soñar con muertos. Yo sueño muchísimo con muertos. Y Buñuel, sueño con Buñuel. Si te puedo decir que mínimo una vez al mes, sueño con Buñuel. Estamos en sitios verdaderamente diferentes donde no hemos estado nunca pero siempre vamos, estamos trabajando. O sea, siempre estoy en un rodaje con él. Es verdaderamente increíble. Eh, no, no, pero yo, eh, no sé, muy de tarde en tarde, pues sueño a lo mejor con mi padre o con mi madre, pero con compañeros míos no hace mucho, justamente con Teddy Villalba, he tenido una noche verdaderamente increíble, verdaderamente increíble no sé por qué, y con Puñuel sueño mucho, y sueño mucho de tal manera que es que me despierto y de pronto digo, ¿y dónde está? Al despertarme digo, joder, si estoy en la cama. O sea que sí, sí, sí. Esa es la historia de la vida. Si tú analizas una por una las películas de Buñuel, pues puedes ver un poco de lo que pasaba por su cabeza. Entonces, eh, es divertido para mí el recordarlo, comprendes, aunque tristemente ya no tengo con quién recordarlo, porque todos han desaparecido. Es una pena, pero es así. Yo creo que de aquella época el único que queda soy yo.